No pasó inadvertido el día de ayer que falleció la reina Isabel, una noticia que conmocionó al mundo entero, no solamente al Reino Unido, a Inglaterra, puntualmente, sino a todo el mundo, porque ha sido una de las mujeres más importantes, icónicas del siglo XX y XXI. Uh -huh. Por eso vamos a estar hablando con Sergio zukinski él es argentino y vive en Londres, para que nos cuente cómo se está viviendo en este momento uh -huh. allá y cuáles son los próximos pasos dentro de este gran protocolo que tienen para hacer el funeral de la reina. Sergio, bienvenido a Mejor de Mañana y bienvenido Hola, a tu Argentina. Buen día. ¿Nos escuchás, Sergio? Bienvenido. No te escuchamos, Sergio. No lo escuchamos a Sergio. Fíjate si, sí, si, si tenés habilitado bien, el, micrófono el micrófono ahí micrófono. en pantalla. Eso. Puede Perfecto. pasar, viste, que con el Zoom o esas aplicaciones sí. nos deja Pero vamos a ir silenciado. corrigiendo sobre la marcha. Obviamente. tranquilos. Pero sí, bien decía, Luqui, sí. eh, que se lleva adelante un protocolo muy importante, importante tratándose de una reina, bueno... Va a haber cambio de billetes y monedas porque tienen su rostro y van a pasar a tener eh, la cara de su hijo, del nuevo rey. Este, bueno, todo lo que tiene que ver con eh, el velorio, si Son se realiza diez un días. funeral, no, no sé cómo se van a manejar. en Son 10 días de funerales, hoy asume Carlos, en realidad el, la asunción protocolar u oficial puede durar entre 6 meses y un año. Claro. Pero hoy ya asume porque obviamente no puede quedar acéfalo no, el trono no, de claro. Gran Bretaña. Entonces, uh -huh. ni bien eh, se produce uno, un deceso de un monarca... Sí automáticamente asume quien sigue la línea sucesoria, que en este caso es Carlos, Ajá. que ya eligió su nombre, va a ser Carlos III, Ajá, el, el nuevo rey, el nuevo monarca que tiene Gran Bretaña en este momento. Tengo Obviamente, entendido que, sí. Sí, que, que el, el velorio o el funeral va a ser en la abadía de Westminster, donde van a poder a pasar a despedirse quienes, quienes quieran dar su último adiós a la reina y... Bueno, dejarle allí sus, sus respetos, ¿no? Obviamente, Espera que sea uno de los funerales más concurridos uh -huh. del mundo, porque obviamente ha sido una reina que ha pasado 70 años, la mayor cantidad de años, en un trono. Así que el años? pueblo, 70, 70. años, siendo la máxima autoridad. Ahí conectamos nuevamente Sergio. a Sergio, bienvenido. Buen día. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Se escucha bien ahora? Sí, ahora perfecto. perfecto. Ahí te escuchamos. Bueno, Sergio, eh, gracias por este contacto. Eh, te llamábamos justamente para saber cómo está la situación en este momento. ¿Vos vivís en Londres puntualmente? Sí, sí, yo vivo en Londres, ¿Sí? en el sur de Londres, como a, eh, por decir así, media hora de, de Buckingham Palace, o menos, ah, menos sí. media hora. Sí. Sí. Me imagino eh, que... sí, ¿Cómo está la situación ahora? Eh, Acaba de volver eh, de Escocia, del Palacio de Balmoral, acaba de llegar el, el nuevo rey, uh -huh. eh, está, ya está en Londres, y ya empiezan eh, empieza con su serie de actividades. Eh, hoy va se reúne, lo primero que hace es reunirse con la nueva primer ministro, Liz Trash, uh -huh. y luego a las 6 de la tarde va a dar una conferencia en cadena nacional. Bien. Bien. Eh, eh, y luego, bueno, el protocolo dice que él tiene que eh, ir a visitar a los mandatarios de las otras naciones del Reino Unido, o sea que tiene claro. que uh -huh. volver a Escocia, tiene que viajar a Irlanda del Norte y reunirse con el ministro de Gales. Uh -huh. Y después, bueno, eh, eh, viene el tema del funeral, eh, que todavía no hay fecha, no hay uh -huh. fecha todavía para el funeral, pero sí. va a ser calculo que en los próximos 10 días acá en Londres. Seguro. Sí. En la en la en el Palacio de Westminster va a estar eh, el cuerpo va a estar durante 4 días para que pueda hacer la gente pueda pasar a despedirse y luego el el funeral se hace en la Abadía de Westminster que queda al lado a unos metros de la del palacio. Perfecto. Eso es, eso es lo que lo que todos sabemos hasta ahora. Sergio, sabemos que los ingleses obviamente son personas por cultura eh, muy correctos y también eh, poco demostrativos a la hora de la emoción, pero esto es una noticia que sin duda repercute en lo más profundo del corazón de toda la comunidad británica, porque tiene un gran afecto hacia la monarca. ¿Cómo lo están transitando los civiles? ¿Cuál es el clima que se vive en las calles en este momento? Hay hay mucha tristeza en general en el público. Anoche Apenas, ya incluso antes de que se diera la noticia, antes de que la, lo, se dé, eh, se oficialice la, la, la noticia de la muerte de la reina, ya eh, había una concentración espontánea de gente frente al Buckingham Palace. Ajá. Y una vez que se dio a conocer, eh, se llenó un río de gente, se acercó al Buckingham Palace para dejar flores, cartas, globos, eh, regalos. Eh, y así todo se quedaron durante mucho tiempo y a la noche estuvo lloviendo y la gente se quedaba igual ahí con, con sus paraguas eh, y hoy también a la mañana pasó muchísima gente por ahí y yo creo que la, la cuando sea el, se confirme el funeral va a ser una va a ser mucho mayor la convocatoria que el, la celebración de, de los 70 años del Jubilee, que pues, claro. la celebración de los 70 años del trono, uh -huh. que hubo uh -huh. cientos de miles de, de personas que vinieron, que viajaron a Londres para, para presenciar el evento. Y yo creo que para esta despedida va a ser mucho, mucho más Sin duda. No, eh, claro. multitudinario, sí. Sin dudas, este Sergio, y así como Luqui decía <coughs> que hay muchos ciudadanos eh, que tienen mucho afecto por la corona y por la monarquía, ¿hay quizás algún sector de la sociedad? Eh, que sea detractor en este sentido, que, que no le guste mucho, que, que sí. se manifiesten en contra quizás de seguir teniendo figuras en el trono real. Sí, hay, hay antimonárquicos. Ajá. Como los hay en todos lados, pero eh, no hacen mucho ruido. Uh -huh. Son. No, no, no, son muchos. Son minoría, podríamos ahí, decir. Sí, por ahí, uh -huh. por ahí te lo pueden llegar a manifestar, pero de ahí a que pase algo, que haya una uh -huh. manifestación. Claro. Eh, mucho más, más difícil. Eh, la reina, la reina eh, imagínate, 70 años eh, al servicio, eh, muy querida por todo, por todo el país y por todo el mundo, eh, arrancó en una época bastante complicada a nivel mundial, porque ella transcurrió, imagínate, parte de su adolescencia durante la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. donde ella... Eh, por, eh, eh, entró al formó parte del ejército entró al servicio territorial eh, auxiliar de mujeres uh -huh. y ahí es donde ella aprendió a reparar motores de los jeeps y de las ambulancias por ejemplo oh, mira. imagínate qué monarca qué miembro de la realeza hoy en día metería las manos en la grasa de un motor no claro. eh, ella podría si hubiese querido podría haberse ido a refugiar a cualquier país del mundo podría haberse podría haber salido sin embargo decidió quedarse sabiendo que en cualquier momento podía caer una de las de los famosos eh, misiles eh, alemanes Ay, de muy pero le tocó también asumir el rol de reino Asumió a ¿Asumió a los 21 decíamos, 25 ¿Sí? años con, con, con, 21, 21, 21, 21 tenía, años 21 años yo a los 21, 21 estaba éramos niños. de fiesta no es sé. complicado imagínate la responsabilidad de ser parte de, de la monarquía bueno siendo la figura máxima sin impensado. su historia cambió a partir de los 10 años de edad uh -huh. eh, ahí es cuando cuando su tío abdica y no le queda otro remedio al hermano que eh, asumir eh, como el nuevo rey Jorge VI, Ajá. y eso sucedió cuando ella tenía 10 años, así que desde ese momento dijeron, eh, sos, sí, sos la, la, la heredera la natural. natural. Entonces ahí es donde empezó todo el proceso para, para bueno, algún día eh, llegar a ser la reina de Inglaterra. Y bueno, 70 años. Es mucho 70 tiempo. 70 años de ejercicio. Sergio. 96 años de edad. Sí, la verdad, sí. que un privilegio, aparte su salud. Para uh -huh. concluir, quisiera que desde tu experiencia, si bien sos argentino, pero como bien decías, todo el pueblo inglés y la gran, gran parte del mundo eh, quieren y tienen un profundo afecto por Isabel o Lilibet, como le llamaban cariñosamente. ¿Qué te dejó, qué recuerdo, qué significó para vos la reina Isabel en este caso? Muchos recuerdos. Yo hace 20 años que estoy acá. Hay muchos recuerdos. Pero por ahí, el más reciente, el más, el más fuerte fue durante la pandemia. Que ella se aisló, se fue a, se mudó, se trasladó al castillo de Windsor, donde uh -huh. eh, transcurrió toda la pandemia y dio un mensaje a la nación eh, con toda su energía, con todo su... Eh, un mensaje muy positivo y, y no me olvido más cómo terminó el mensaje diciendo eh, muy pronto nos volveremos a encontrar y sonrió. no Y como que un eso... Ocupó, le dio, le dio ánimo a, a, a la gente. Sin duda. Y después, bueno, imágenes fuertes por ahí, eh, pero que no tienen absolutamente nada que ver, cuando participó en la ceremonia de los Juegos Olímpicos con mm. eh, James Bond. Claro, que para Sí, o la más reciente, con el osito Paddington. ¿El ahí que, imágenes recién. Que, como es, se saca de su cartera un sándwich de, de mermelada Tenía eso fue, humor. fue gracioso y te das cuenta ese intento de, de seguir de acercarse eh, a la gente uh -huh. y, y, y no, no mostrar esa rigidez y esa esa barrera que hubo hasta la época de, sin duda, de su padre. Sin duda, pionera sí. en adornar la monarquía. Sergio, la verdad que ha sido un placer charlar con vos. Podríamos seguir un rato largo porque se nota tu, tu entusiasmo al poder contarlo. es súper interesante. Gracias por tu tiempo, sabemos que hay horas de diferencia y son tiempos convulsos allí en Londres, pero gracias por estar con sí. nosotros aquí en Mendoza. Un placer, Sergio, gracias. Gracias, chicos, cuando quieran.